La chucha común, sarigüeya, fara o zorrochucha, hace parte de la familia Lidelpidae, la cual representa la mayoría de los marsupiales americanos ampliamente distribuidos en Sudamérica. Su distribución geográfica se extiende desde el sur de Canadá hasta el centro de Argentina y desde el nivel del mar hasta por encima de los 3.000 metros ocupan casi todo tipo de hábitats a excepción de elevaciones extremadamente altas y zonas desérticas. Los miembros de la familia Didiel Pidae presentan la cabeza de forma cónica y del tamaño grande en relación con su cuerpo, un hocico puntiagudo de nariz desnuda, ojos grandes y separados y orejas redondeadas. Es de aspecto membranoso y de provistas de pelo. Sus miembros son cortos y cada pata presenta cinco dedos, por donde el primer dedo de los miembros posteriores es oponible. Característica que les permite sujetar objetos y mejorar su hábitat trepadora. Por otro lado son omnívoros, comen frutas maduras, vegetales, hojas, néctar, flores, invertebrados, pequeños invertebrados y tienen hábitos mayormente nocturnos. Su periodo de gestación es de 12 a 15 días, después de los cuales las crías pasan al marsupio por 60 a 70 días. Se caracteriza por ser nocturnos semi excepto cuando crían. Sin embargo, en Costa Rica se reportan un gran número de estos mamíferos de hábitos arborícolas. Para América se presentan cinco especies del género Didelpis. Importancia de la zarigüeya en los ecosistemas. Tienen un alto valor ecológico por su papel en la dispersión de semillas y son presa principal para algunas especies de lechuzas, halcones, águilas, culebras, puma, jaguar, tigrillo, zorro y en general de la mayoría de mamíferos carnívoros. A su vez están como depredadores en la cadena alimenticia, consumen individuos como alacranes, arañas, serpientes, ratones, crustáceos, entre otros. AMENAZAS DE LA CHUCHA COMÚN Las mayores amenazas de la chucha común son la destrucción de su hábitat natural, los atropellamientos en las carreteras, ataques por parte de animales domésticos como perros, gatos y en algunas comunidades de ciertas regiones también las cazan como alimento. Lastimosamente la principal amenaza es el desconocimiento de la especie que le ha llevado a ser objeto de los más duros y crueles tratos. Las especies del género Didelpis no presentan una categoría de preocupación alta para la Unión Internacional para la Naturaleza. Aunque la especie de marsupialis, que es la que tiene mayor presencia en Colombia, aparece en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (categoría Lc, preocupación menor). En conclusión, estos marsupiales son de suma importancia para el ecosistema. Sin embargo, son mamíferos pertenecientes de al grupo de marsupiales y están emparentados con los carimáticos canguros o koalas australianos, caracterizados porque parte de su gestación se desarrolla en una bolsa de piel que tienen las hembras en su vientre. Son un grupo antiguo con casi 65 millones de años sobre la tierra, Son verdaderas reliquias evolutivas, dijo el biólogo al servicio de la Universidad de Pamplona. Carlos Cáceres Martínez, integrante del Grupo de Ecología y Conservación de la Fauna Silvestre de la Universidad Nacional de Colombia. Para él, el país está tan lejos de que los zaras reciban la administración de los parientes australianos y enfrentan amenazas como la destrucción del hábitat, la caza y dan prejuicios de peste invasora. En el imaginario colectivo son animales desagradables un estorbo usados como tiro al blanco o despedazados sin contemplación por perros y gatos en las zonas rurales con el consentimiento de las personas, además mueren atropellados a diario en la autopista del país dijo Cáceres. Cuando son cazados como todos los seres vivos se defienden por instinto, abren la boca para enseñar los dientes y emiten sonidos similares a un sisseo, acompañado por un olor desagradable proveniente de la orina. Si esto no funciona, huyen, subiéndose a un árbol o entrando a un agujero. ¿Qué crimen están pagando estas especies que hacen parte de la biodiversidad de los cuales nos ufanamos pero poco comprendemos? Son más los beneficios que los daños que generan y debería haber más curiosidad que repudio hacia ellas, argumentó Cáceres. Beneficios de la especie. En el mundo hay registradas 95 especies de faras y de la cifra 38 se han reportado en Colombia. Para el caso de Norte de Santander y de acuerdo con Cáceres hay 6 especies reportadas. Habitan en todas las altitudes y cumplen funciones como la dispersión de semillas que a lo largo plazo se traduce en reforestación. Controlan biológicamente plagas que pueden resultar dañinas como roedores e insectos y sirven de alimento para animales carnívoros y aves rapaces como parte de la cadena alimenticia. Los faras de la región tienen el tamaño de un ratón hasta un gato pequeño. Hay pocos estudios de la especie, a diferencia de departamentos como Antioquia donde se han gestado campañas de acercamiento con la comunidad, dijo Cáceres. Para el académico investigador de los faros hay que apreciarlos y darles una oportunidad. Son tímidos y calmados, ocupados en sus labores y si detallan, tal vez vean a una dedicada madre con sus numerosas crías en su espalda. La especie, de acuerdo con la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, solo es casada cuando otras especies escasean. Sin embargo, el conflicto con campesinos y las creencias culturales son una alerta para la permanencia de la especie. Valor biológico. Los paros de acuerdo con caceres, son animales interesantes desde el punto de vista biológico, por tanto, presentan adaptaciones como tener una cola prensil, que le permite sujetarse a las ramas con destreza y cinco dedos en cada pata con fuertes garras que le ayudan a trepar. La especie posee un sistema inmunológico resistente a infecciones y virus como la rabia o el parvovirus, así como el veneno de algunas serpientes. Esto es debido a la predación y por ello las varas Sería un modelo de estudio en campos como la biomedicina, la veterinaria y la fisiología. Los faras son en diversos... Y los hay desde especialistas en el hasta nadadores activos. Son de costumbres solitarias y dieta omnívora alimentándose de una variedad de recursos como frutas, néctar, pequeños vertebrados e invertebrados. Las hembras generalmente son más pequeñas que los machos y se caracterizan por la presencia de una bolsa en la cual hay 13 pezones en forma de círculo donde protegen y alimentan a sus crías. Es un animal de hábitos terrestres y arborícolas, a pesar de ser considerado una especie común, abundante y ampliamente distribuida en el país, poco se conoce sobre su ecología e historia natural y este es el reto para poder diseñar planes y programas que faciliten su conservación. Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto.